Bienvenidos a As el día de hoy les tengo un tema muy interesante a los hombres porque bueno, me di la tarea de entrevistar a unas cuantas mujeres, fueron pocas porque bueno, no tenía mucho tiempo de ese momento, pero eh, me fui a la playa y dije, bueno, voy a entrevistar a unas chicas para preguntarles qué es en lo que se fijan cuando están en la playa, qué es lo que ven en un hombre para decidir si es atractivo o no para ellas cuando están en bastante interesante el tema algunas estuvieron un poco tímidas pero bueno ya ustedes lo verán este es el video y espero que les ¿Qué es lo que se fijan en un hombre cuando está en la, en la playa? ¿En ¿Qué es lo primero que se fijan? Cuerpo, uh -huh. El cuerpo. Pues la cara no. Cuerpo. en pues el, el cuerpo, en la en el abdomen. Okay. Ah, ok, ok. En, es. Específicamente en las líneas del abdomen. Okay. Aparte de eso, ¿qué más? O sea, digamos que tiene. Tiene buen abdomen. Sí. ¿Ya? ¿Con eso suficiente? Luego, bueno, para mí es su cara, la cara. Uh -huh. Y luego ya, si vas como más a fondo, que esté consciente de la playa y que no tiene colillas de ciudad pues, ¿no? Ah, se fijan en eso. Ok. Eso es interesante. ¿Tú también? Pues sí, I guess. sí, más o menos. Ajá. Uh -huh. Ok. ¿Qué pasa si no tiene, digamos, un buen abdomen? ¿Ya? ¿Descartado? O sea, no me da igual pero si sí no tiene un buen cuerpo. Ah, okay. Pero o sea, sí esperaría que él se acercara a mí. ¿no? O sea, si sí no tiene un buen cuerpo. Okay. Ese es un buen punto. Okay. Esa es la siguiente pregunta. Si ven a alguien que les gusta, ¿qué hacen? Se acercan a él, esperan, le coquetean, ¿qué hacen? Yo creo que mando de que las miradas esas como O sea, la o sea, voltean a ver Sí Pero no se acercan a hablarle bueno, tú dijiste primero Estabas diciendo que si no tiene buen cuerpo Él o sea, se tiene que sí, acercar O sea, llama la atención físicamente al principio Como el primer... la primera... Impresión Impresión, que Es muy importante No espero que venga a mí, pero sí veo que está guapo Yo creo que sí espero yo veo las miradas Ok, ok. ¿Y contigo es igual? Sí. sí. Por último, cuando están de vacaciones en la playa o en algún otro lugar y conocen a alguien, ¿con qué intención, con qué intención lo conocen? Porque obviamente hay lugares en los que pues, la gente va a divertirse y no espera como conocer el amor de su vida. Entonces, eh, ¿qué, o sea, ¿qué esperan cuando conocen a alguien? Es como a ver qué pasa... O, ¿O solo para un ratito o...? Pues, pues... pues sí, a ver qué pasa. Ajá. En todos lados hay oportunidades. O sea, igual pueden mantener el contacto y, y aunque sean de países diferentes que algo Pero se dé. hay una conexión al fuerte sí. Ok. Muy bien. Perfecto. Gracias. Sale, a ver, qué es lo que se fijan? En un hombre, cuando ven la playa, ¿qué, qué es lo primero que ven? ¿Qué, qué es, ¿En qué se fijan? Vaya. La cara. La cara. Actitud. Actitud. Pero ah, la actitud pero es que es como no, pero la no forma en que camina. Ser o sea, si trae pose de modelo, bye. No, pero o sea le si ha agradado, por supuesto. No. Buena onda. Ajá. Simpático, ok. Bueno, entonces, a ver, la cara. Por detrás, el cuerpo, okay, las pompis. Un la buen mierda. abdomen. La espalda. ¿En todos se fijan? Sí. ¿En serio? Wow. La o sea, primera es la cara. Que, igual, primero una, primero Número uno. La cara... Ok, a ver, entonces dejamos un ranking. Número uno. Cara. Cara, ok. Número dos. Su cuerpo, su cuerpo. Su cuerpo. ¿Cómo les gustan? super fuertes marcados ah, bueno. delgados así power yo estoy bien hombre muchas gracias eh, ok número dos cuerpo y luego ya personalidad la forma en que sonrisa sonrisa okay. ok perfecto ah o sea, seguro de sí mismo con la confianza y todo. ok vaya ahora ya que viene a ese galán si ya vio al chico que les encantó, ¿qué hacen? Como sonrisita y ya de repente lo voy a ver. Ya es así, no me mucho y me da nervioso. Tira. Este, bueno, así como yo, ¿no? Ah, okay. Ya está funcionando. Ya está funcionando. Eh, ok, que se pongan miraditas, sonrisitas, pero qué pasa si de repente o sea, lo va encaminando, o sea, se acercan a él, lo siguen, no lo siguen, o ya es como ya pasó, ya, ya ni no modo. Ya, Bye. Ahorita acaban de eso y llegaron de ellos ah. Ok, ok. Entonces, tiene que ser estar cerca y que se dé la situación, si no ustedes nunca van, o sea, no es como que lo busquen ni nada. Perfecto, muy, muy mexicanas. Eso está. Claro. O sea que les cueste un poquito. Que o sea, sí, les cueste un poquito de trabajo. Y, igual si va a ser esta, o sea, como que no se a en a, como que la ¿sí? Ajá. Pero le quiero cortada. Ok. Y bueno, una extra pregunta. Por ejemplo, ustedes viendo vacaciones. Pueden conocer a alguien pero si conoces a alguien como que como en qué plan lo conocen vaya no es como que van a conocer el amor de su vida y si ninguno de los dos vive aquí y, es complicado para lo que, que pase que venimos a cancún a encontrar el amor de nuestra vida ah, mira, ¿sí? pero bien que está complicada aquí está complicado aquí está complicado Sí. ok entonces lo que pase lo que se dé y no, no tampoco así como lo que pase bueno ella dijo que YOLO, a ver, ¿cuál no es tu opinión, esa no es tu opinión, ¿Tú, ¿tú qué opinas? No, no tanto así como, ay, lo que pase y va y tampoco, así como, sí disfrutar el momento y así. ¿Y qué y pasó en Cocobongo? Lo pues. que pase en Cocobongo en Cocobongo se quedó, pues. <risa> no, no, yo yo no creo, la No, <risa> yo creo que si te gusta, me gusta que sea otro país, y te puedes pedir tu número, número? y estar sí. en contacto. Igual usted te digo que va a ser la mano de su vida Bueno, en otros lados Pero también por está como acercando De repente, en otro lado O igual también te puedes encontrar aquí Alguien de tu ciudad, de Guadalajara sí. Y después, no, en yo, el momento Una amiga que fue a Cuba Conoció Cuba, ahora no me van a estar también, también puede y, pasar De Canadá, de, de México ah, okay, okay. Y aquí, de enamorado y, de la Todo ah, puede, ah, pasar. puede pasar Ok, pero usted, ¿estamos de acuerdo en que la mayoría de los hombres, no todos, pues van en busca de algo, nada más, ¿no? O sea, sexo tal vez, me, mientras menos compromiso, es más, mientras menos sepan de ti mejor. ¿Qué opinan ustedes de eso? A veces sí, a veces no, depende de, de, del humor. sí no, no depende, no. Ah, no, no. Por, eso, eso, eso, por no eso te decía bien. no claro claro, pero bueno, con no. las debidas precauciones, sí o no, de plano no, sería como no. No, no. Yeah. O sea, sin no conocerlo, no. Pero no, tan pero también, pero no. A tal no, grado. No, no. Ok, perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias. Saludos bueno. a la Cristian. Cristian. Uh -huh. Y bueno, como se pudieron dar cuenta. Eh, las mujeres que fueron entrevistadas estaban un poco decidiosas, no estaban seguras de qué responder ni cómo responder. Esto, bueno, en parte es por su timidez, pero en mmm, su mayoría tiene que ver el hecho de que no tienen idea de lo que en realidad buscan. Las mujeres son así, las mujeres no tienen una idea del hombre ideal. No son como nosotros los hombres, que nosotros sabemos lo que nos gusta y somos visuales y cuando vemos a una mujer nos atrae físicamente y vamos por ella. No, las mujeres son más emocionales y hay que atacarlas del lado mental más que del lado físico. De modo que si tú ves a una chica en la playa, posiblemente ella piense que solo le va a hacer caso a los chicos guapos y fuertes que se encuentren. Pero la realidad es que si tú llegas con la personalidad adecuada, con la confianza adecuada y diciendo las cosas de forma natural, no importa lo que digas, sino cómo lo digas, es muy probable que tengas el 90% de probabilidad de éxito con esa chica. Porque, porque te repito, las mujeres creen saber lo que quieren, pero en realidad no lo saben. Y la prueba fue, bueno, las chicas que acabo de entrevistar, ¿no? Algunas decían sí, que el cuerpo, que el marcadito, que la cara, que la sonrisa, que la personalidad, la bla Pero la verdad es que no estaban en sintonía todas, no, no dijeron lo mismo, porque no estaban 100% seguras, ¿no? Les pregunté, oye, bueno, y entonces si no está, si no tiene buen cuerpo, entonces ya ha descartado. no bueno, entonces esperaría que. Y manera hablar y demás, ¿no? Entonces, bueno, siempre existe un pero. ¿ah? Entonces, si tú eres feo, si tú eres chafadito, si tú eres gordito, si tú eres lo que sea, ten en cuenta que siempre para las mujeres va a haber un pero. Entonces, a lo mejor tú eres feo, pero si eres capaz de hacerla reír, si eres capaz de hacerla pasar un buen momento, entonces tienes la oportunidad. A lo mejor tú eres pobre pero si eres capaz de excitarla de hablar con ella y hacer que se sienta en confianza entonces también está fuera de la, la cama. a lo mejor eres gordito a lo mejor nunca en tu vida has hecho ejercicio pero si tienes la confianza de un modelo de revista y puedes acercarte a ella y decirle cualquier cosa muy probablemente pueda puedas tenerla como novia o como esposa ¿no? tengan esto en mente las mujeres no saben lo que quieren ustedes deben demostrarles que es lo que ellas quieren metiéndoselo en su cabeza vayan ¿Ah? por ellas y demuéstrenles lo que ellas en realidad quieren que son ustedes si ustedes no gustado el video no olviden suscribirse, darle like compartirlo con sus amigos que a lo mejor están un poco perdidos en las cuestiones de chicas y bueno, visitar AskChristian.org y vernos en el próximo video. ¡Un abrazo!